Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno, chicos, hoy tenemos el regreso del Waffentracker, bien, del Auf eh, Panzer Waffentracker 100. Eh, bueno, que va a estar regresando el día eh, 27 de septiembre, bien, eh, hasta el 11 de octubre. O sea, va a tener unos buenos, unos buenos, buenos días eh, para, para poder jugarlo, bien. Dice, una vez más, el escuadrón de Harrier se enfrentará a la increíble creación de Max von Krieger. Una batalla flexible y sin igual por la dominación. A ver, eh, para aquellos que no sepan o no lo hayan jugado, les comento que es un evento en el cual hay eh, un gran tanque, por decirlo así, que es la guaflera Ausesian y mm, diferentes personajes, o sea, nosotros, eh, diferentes personas, tenemos que ir intentando matarlo. El año pasado, por lo menos, se podía jugar en pelotón con amigos y eh, y tratar de, o, o entre el 5 era antes, si no mal recuerdo. ¿5 o 7? No, me parece que eran 5. Y tenías que tratar de matarlo, ¿bien? Eh, creo que tenías 3 vidas o algo así. Pero bueno, por eso. No sé cómo será ahora. La verdad es que no tengo idea. Por eso lo vamos a ver y quiero ir reaccionándolo en vivo también para que ustedes vayan viendo a ver qué onda con... En el tema del evento, pero básicamente era eso Un resumen era que vos tenías un super tanque Con no sé, 30.000 de vida o algo así Y tenías que ir matándolo Y vos ibas eh, Respawnando después en cualquier lugar del mapa Digamos eh, Y él en realidad se Hacía respawn en cualquier lugar del mapa Y vos después a medida que te iban matando Podías aparecer de nuevo e ir a buscarlo eh, Bueno, a ver, dice el año pasado el maravilloso ingeniero Tuvo que hacer una retirada táctica Pero ahora está de regreso y esta vez Von Krieger Le mostrará al mundo entero su máquina mejorada El terrible Blitz Traeger Blitz Traeger Auf E100 es más peligroso e impredecible Que la última vez, eso me gusta Me gusta mucho, así que prepárense Para batallas aún más feroces e intensas eh, Pero del otro lado Los Harriers tampoco perdieron el tiempo Tres vehículos diferentes se unen A sus filas cada uno con su propio rol en combate y habilidades únicas. Ustedes deciden en qué bando quieren luchar, que gane el más fuerte. Bueno, acá nos da la fecha de comienzo, que es básicamente el lunes 27 de septiembre, a las 2, eh, a las 4 de central y a las 5 del este. Eh, lunes, bueno, finaliza el lunes 11 de octubre. Muy bien. Y horario estelar para el lunes 27 de septiembre solamente. Um, de 6 a 23, de 8 a 1. Bueno, fíjense, cada uno depende del horario de su eh, país. Bueno, a ver. El regreso del Waffentrager. Eh, Generalidades: La batalla se ha realizado en formato de 7 contra 1. Eran 7, yo pensé que eran 5. En uno de los siguientes, 3 mapas levemente rediseñados. Eh, antes había un solo mapa. Ahora son 3. Yo no me acuerdo que haya más de un mapa antes. Me parece que era uno solo. Eh, bueno, ahora son tres, buenísimo, mejor, bárbaro Antes de que inicie la batalla Deberán elegir uno de los dos bandos Uno de los dos, bien eh, Un equipo de 7 jugadores aleatorios O un pelotón de hasta 3 jugadores Ahí está, un pelotón de hasta 3 eh, El escuadrón de Harriers Salen a la batalla En vehículos especiales modificados El 140, que en el que estaba antes la Lavallat Tillon 25 toneladas Y el M48 A5 Patton los pelotones dinámicos están permitidos. Bien. Eh, bárbaro. Los pelotones dinámicos son los pelotones que se arman ahí. En la partida, digamos. Que vos le tirás a algún compañero ahí que quiere arma pelotón y te dice que sí. Y bueno, automáticamente quedan eh, pelotones dinámicos. El ingeniero los enfrentará en, Blix, en el Blix Traeger auf E100. Un cazatanque realmente poderoso conducido por un solo jugador. En sus filas habrá guardias controlados por la IA llamados Sentinelas que son el tercer tipo de vehículos que verán en el modo. Cada equipo tiene su propio objetivo. El escuadrón de Harriers tiene que deshabilitar el escudo protector de energía del tanque de la uf -100 y destruir este vehículo amenazante antes de que se agote el tiempo. El auge eh, 110 perdón, debe eliminar al escuadrón de Harries o resistir hasta que termine el tiempo. Necesitan una llave para jugar una batalla. Esto es lo que había pasado antes también. Pueden conseguir la llave en batallas de este modo o de juego o en paquetes especiales que se consiguen en la tienda Premium. Sigan leyendo para descubrir otras cosas. Bueno, el regreso... en progreso... El progreso, en el regreso del Waufentrager AUF-100... Va, el progreso, en el regreso del Waffen tiene cuatro etapas. Y consiste en completar la colección de Harriers y la colección de ingeniero. Con distintos elementos. Cuando consigan... Para, consiste en completar la colección de Harriers, ok. Eh, y la colección de ingeniero Ah, como si fueran libros, así como colecciones, ok. Con distintos elementos. Cuando consigan una determinada cantidad de elementos y alcancen cada una de las etapas, recibirán recompensas valiosas, Ok. Para llenar el medidor de progreso del evento y quedarse con todas las recompensas disponibles en el evento, tendrán que completar ambla, ambas conexiones. Atención con esto. La recompensa principal del evento es el Astron Rex 105mm. Un nuevo tanque mediano estadounidense y premium. ¿Bien? O sea, excelente. Excelente que esa sea la recompensa de La principal por lo menos del evento que haya un tanque de nivel 8 Que podrán obtener en el portal del vehículo En el portal de vehículo También podrán comprarlo con los arrancadores de ingeniero Unas llaves especiales que se obtienen en el evento Y que sirven para activar el portal de ingeniero Donde encontrarán un valioso botín Los arrancadores de ingeniero también están disponibles en paquetes de la tienda Premium Además podrán usar los Arrancadores de Harriers para activar el, el portal de Harriers en el cual eh, podrán encontrar algunos objetos útiles como arrancadores de ingeniero. Bueno, medio que me hice un quilomo con estos arrancadores de ingeniero y arrancadores de, de harriers. Pero bueno, sí, son llaves básicamente. Eh, los ahuesos de batalla de los Harriers. El 27 de, octubre, de septiembre verán tres vehículos especiales. Bueno, estos, el 140, el Patton y el Bachatillón 25T. Básicamente que son los tres que van a estar. Eso es lo que tienen que saber, ya los conocen. Eh, acá tenés a uno, acá tenés el Thunderbolt, eh, el Foudre, eh, Imagen interactiva que hice. Pasa el cursor sobre la habilidad de combate en el vehículo para dar información. Ah, bueno, acá tenés. Pará. Ok, tenés diferentes tipos de habilidades. Resistor, que sería el 140, tiene bala de plata que el daño infligido habló a Von Krieger luego de atravesar su escudo aumenta con cada generador sobrecargado. El daño no disminuye durante la fase de vulnerabilidad del enemigo. Eh, tiene carga que es aumenta las características dinámicas del vehículo durante cierto tiempo, como si fuera a tener eh, no sé, un campo de energía o algo así, como jugar con comida por un segundo, por un ratito, unos segundos. Cañón de riel. Eh, luego de activar la habilidad, el siguiente disparo será menos preciso, pero infligirá más daño al enemigo y a sus módulos. Lo que te está diciendo básicamente es que cañón de riel te conviene usarlo a una distancia no tan larga porque... Eh, después vas a disparar a, a Mordor, básicamente. Y sobrecarga. Los Harries pueden recoger un cúmulo de plasma que luego deberán llevar al, al generador para sobrecargarlo. Cada generador sobrecargado deshabilita temporalmente el escudo del vehículo de Bonkrieger. Muy bueno. Por medio de la primera recolección, todos los miembros del equipo recuperan una cantidad específica de punto de vida. Bueno, después cada uno tiene que ir viendo las habilidades y qué es, cuál es el que más te gusta eh, de acuerdo a las características de cada jugador, ¿no? de cada personaje. Este tiene otro que es domo balístico, tiene sobrecarga. Bueno, tienen, en realidad todos tienen el mismo, menos uno que les cambia porque es bala vale de plata, lo tienen todos. sí eh, lo único que acá es, eh, cambia es que acá tenés cañón de riel en el 140, en el Thunderbolt tenés modo asedio... Y en el otro tenés, eh, en el bachat tenés eh, domo balístico. Eh, otorga inmunidad y al aturdimiento y al daño recibido en los proyectiles sí, te pone un escudo. Bueno, buenísimo. Eh, resistor, Thunderbolt y Foudre. Perfecto. Bueno, los Harriers como antes, como les decía, tienen tres vidas, chicos. Tienen tres vidas incluida con la que empiezan. O sea, tenés la que empezás y eh, dos veces más puedes salir a batalla. Bueno, ¿cómo jugar? Bueno, básicamente es, tenés que dispararle a la UF-100, eh, que tiene un escudo de energía casi impenetrable, por lo que no tiene sentido dispararle cuando el escudo está activo. Casi impenetrable, no dijo impenetrable, está diciendo casi, qué raro, porque antes era, impenetrable, o sea, era al pedo, ¿no? Si tiene el escudo, no es al pedo, no le tires porque no tiene sentido. Eh, cada tanto, unos vehículos llamados sentinelas que controlan la IA aparecerán en puntos designados del campo de batalla para ayudar al ingeniero, o al tanque ese, ¿no? Cuando los destruyan, los sentinelas dejarán caer plasma Que ustedes deben llevar a los generadores de, eh, de esa electricidad, ¿no? De esa energía Unas estructuras de energía indestructibles que aparecen en distintas partes del mapa Y que cambian su ubicación cada vez Los sentinelas también crean un escudo protector para el ingeniero Los Harriers mmm, recogen y usan plasma para sobrecargar los generadores Y así deshabilitar temporalmente el escudo del ingeniero um, Bien eh, cuando el AUF E110 pierde temporalmente a su escudo protector, tendrán un margen de tiempo para infligirle el daño máximo Bueno, esto es básicamente ya como, como lo saben eh, Quiero ver las características del... este. quiero ver eh, A ver, el Blitz Traeger AUF E110, necesita una llave de, para luchar en el todopoderoso tanque A continuación verán las tres formas de conseguirla Completar una misión especial en batallas random eh, para generar una llave para ganarla. La misión estará disponible desde el comienzo del evento, el día 27 de septiembre hasta el lunes 4 de octubre a las... Bueno, a esa hora. También podrán obtener completando misiones especiales de Harriers en el evento. También encontrarán llaves en algunos paquetes que estarán a la venta en la tienda premium durante el evento. Eh, cuando el evento termine el lunes 11 de octubre, no recibirán ninguna compensación por las llaves que no hayan usado. O sea, trata de jugar todo lo que puedas porque... Eh, si te quedan llaves, no, no, no es que te van a dar ni crédito, ni oro, ni nada, así que básicamente las partes, es así eh, es un cazatanque, es el 110 es un cazatanque formidable, con una potencia de fuego impresionante, esta maravillosa obra de ingeniería, eh, tiene un cañón con un mecanismo de autocarga un disparo penetrante puede fácilmente quitarle más de la mitad de sus puntos de vida al vehículo de un Harrier, o sea, nosotros te mete un tiro, te baja más de la mitad de la vida o sea, que ojo, porque de dos tiros te vuela al garaje... Bueno, al garaje no, tenés dos vidas más... Pero, te, o sea, te, te hace perder... Eh, el 110... El, la guafleta tiene cuatro habilidades de combate adicionales... Tres activas y una pasiva... Eh, bueno... Eh, Gangnir... Un disparo que inflige una cantidad considerable de daño a los vehículos enemigos. Tiene flecha electromagnética. Un disparo de alto voltaje que aturde y te pone como tonto, te, te aturde. Pulso electromagnético. Carga de energía que cubre toda la zona que rodea el vehículo. Aturde a todos los enemigos que estén en el área de impacto. Bueno, esto también lo tenía antes. Eh, teleportación luego de una breve demora. Permite al vehículo que se teletransporte a un punto seleccionado del mapa. Operar el vehículo es imposible durante la preparación. No se puede usar si el escudo está desactivado. Absorción, si está cerca de un cúmulo de plasma el vehículo acelera su evaporación Si al momento de la evaporación de plasma el vehículo está dentro de un radio de 50 metros del cúmulo Recuperará una cantidad específica de punto de vida Bueno, esto te hace ganar vida básicamente eh, Los centinelas controlados por la vida son guardias que aparecen en todo el mapa Estos enemigos cumplen el rol de causar daño a los Harris y de detectar a los enemigos del Blitzcracker Bueno, ¿Cómo jugar? Ya le dije, como básicamente está repitiendo todo Porque tenés que matar al chabón básicamente, es el resumen bueno, las colecciones, acá tenemos las colecciones. Ah, sí, esto también lo teníamos que hacer antes. Eh, sí, sí, que las vas, las vas eh, consiguiendo como si fuera una especie de. de, de, de... Bueno, sí, que en realidad es como, como un cuaderno, por decirlo así, en el cual tenés que ir eh, completando cada una de las, de las figuritas que te van apareciendo. Eh, calcomanía te da emblemas. Calcomanía, calcomanía de habilidad de chispas. Uh, bien. ¿Esto qué es? Alcomaniador, peligro, teletanque. Bueno, y acá tenés lo que te va dando, ¿lo ves? En, los, eh, en la etapa 10 te va dando 3 días de contapremio, en la etapa 20 te va dando 500 um, bonos, en la etapa 30 te va a dar 500 bonos más, y por 3 llaves, por 3 llaves, eh, y en la etapa 40 te va a dar 2000 bonos. O sea que en total van a ser unos 3000 bonos que podés llegar a ganar en este, en este nuevo modo de juego. Um, los arrancadores, a ver, si completan misiones del evento y también si logran derrotar al raro Blitzstriger, eh, recibirán arrancadores. Llaves especiales que sirven para activar portale, eh, portales dimensionales. Bien, en los portales dimensionales podrán conseguir un botín valioso, incluir objetos de las colecciones. Ok, o sea, te va a dar cosas. Además podés eh, conseguir un objeto de la colección de Harriers. Eh, o un premio garantizado de la lista que figura contención. continuación. Puede ganar o créditos, o reservas personales, o días de cuenta premium, o consumibles, o kit de desmonte, o espacio de garaje. Eh, por completar misiones de combate de ingeniero, ganarán arrancadores de ingeniero. Estos arrancadores son llaves que se usan para activar el portal de ingeniero. Ok, este es el portal de Harriers, y ahora el portal de ingeniero. También pueden obtener... Eh, Ah, arrancadores de ingeniero completando las misiones o eh, en la tienda premium. Básicamente te da oro, créditos, días de cuenta premium, reservas personales, kit de desmonte y libros de tripulación. Sin embargo, si se alinean los planetas, tal vez consigan premios mejores como los siguientes. Aspectos y calcomanías personalizadas especiales que no están en las colecciones del evento. Estilos 3D increíble con temática de Harrier para el 140, el Bachat y el Patton. Y, pero los mejores premios son los tanques Premium Nivel 8 Incluido el nuevo Astron Rex 105mm Además de este depredador Podrán conseguir un vehículo Premium De la siguiente lista, chicos O sea, tienen la posibilidad De conseguir alguno de estos vehículos El T-77 El M-41 El, el, el Bulldog chino, por decirlo así El lt 42 el ligerito que es bastante duro eh, Que es bastante troll la... la, la. Lo que es el blindaje de este tanque, porque es un ligero, pero rebota como si fuera un mediano o más incluso. El S-75 TS, el pesado alemán de tier 8. El Emil 1951, el Emil es, es el típico Kanban, por decirlo así. Eh, autocargador, este es monotiro, este obviamente es monotiro, monotiro, este es autocargador. El C-52 LIS, bueno, el mediano polaco que ya todos conocemos, o la mayoría conocen, eh, está disparando en unos 8 segundos, pega 300 y pico. La ISO 152K es una, la típica bestia, la ISO 152, pero mejorada. Tienes más penetración y, eh, y pega como una bestia. Eh, obviamente es muy lenta y le entra todo. Lancense, bueno, es uno de los vehículos medianos más rápidos del juego, más eh, ágiles por lo menos. Eh, tiene mucha potencia de motor. Pega 360 y está bastante bien. El Turtle eh, cambió mi relación con respecto al Turtle. Mucho no me gusta porque no tiene movilidad. Pero en su tier es relativamente duro. O sea, es un tan... es una especie de Jet Tiger, por decirlo así, a nivel eh, movilidad y blindaje. Ahora, a nivel cañón no, porque es un inglés. Obviamente al ser inglés recarga cada nada y tiene una, una excelente, un excelente tiempo de recarga. ¿bien? Lo que le da un gran DPM. Pero es muy lento, es muy estático y muy lento el turtle. Así que después te pueden dar el Centurion MK 5 para 1, el Rack. Que está bueno, también es el típico Centurion torretero, mediano. Y el Super Perging, ya el viejo y querido conocidísimo Super Perging. Eh, que tiene, que es bastante durete en el frontal, pero bueno, tenés que tener cuidado. Y tiene matchmaking limitado. A ver si alguno más tiene, me parece que no. Eh, matchmaking limitado, no, no, no, no, no, no, no. No y no, no. El único de la lista con matchmaking limitado, o sea que te pueden parejar más uno solamente en vez de salir con tier 10, salir solamente con tier 9, para arriba, después para abajo si sí, menos 2 obviamente, es el super purging. Bueno, vamos a hablar un poquito ya de lo que tiene que ver, ya hablamos del, del evento en sí. Quiero mostrarles un poquito, después igualmente capaz que haga un, un video, bueno capaz no, voy a hacer un video bien bien bien con los detalles y demás del vehículo ya cuando esté equipado y toda la bola. Así que... Nada, el Aston Rex 105 milímetros, daño medio de 320, 320, 420 con la explosiva, penetra 190, se queda bastante cortina, bastante corto, 190. Mm. No me gusta. ¿eh? 190, muy corta la penetración, bro. Es, tienen la penetración de los, los que tienen matchmaking limitado. Eh, de los que están capados Bueno, la munición Premium 250 Y 53 la penetración de la explosiva Puntos de vía 5, eh, 1300 5.000 eh. Punto de vía 1300 Velocidad máxima, 52 km por hora Hacia adelante y hacia atrás 30 km por hora Tiene operador eh, El comandante que es operador de radio y cargador a la vez Y el artillero que es cargador también y el conductor eh, Que solamente conduce bueno, tiene un proyectil que es estándar, eh, el AP, el típico AP, el penetrante. Después el APCR, el típico de compuesto rígido, eh, que se mueve en la, la munición estándar, la que penetra 190. Eh, se est estaría saliendo, tiene una velocidad de salida de boca de cañón de 945 metros por segundo, mientras que la APCR tiene 1181 metros. Metros por segundo lo que es lo que recorre esa munición Lo que no está nada mal Y esta se me hace un poquitín, o sea, está bien No está mal, está dentro de los parámetros Pero podría ser un poquito más rápida Teniendo en consideración esta penetración Por lo menos que vaya rápido y eh, La explosiva sí se mueve bastante bien Porque 925 metros, fíjate que es la misma velocidad que la estándar Así que está mucho está mucho más que bien Para activar el portal de vehículo y obtener esta, este amenazante cazador este es un amenazante cazador. Con esta penetración no sé si es un amenazante cazador, la verdad te digo. Eh, a ver qué ver que tiene de camuflaje. 10.66, 14 cuando está inmóvil. El alcance de señal 745 metros. 390 de visión. Es lo típico, lo normal, de un mediano. Blindaje de chasis 85 es de, es de paper. 70 lateral, 50 trasero. Torreta 220 adelante. Pero es que tiene ese grano que ya te digo que te las te la van a clavar todas, bro, ahí arriba. Eh, potencia motor, decime que tiene mucho Aunque sea 14.5 60 grados de velocidad de giro Velocidad máxima 52, 30 hacia atrás Y no sé qué decirte, bro, la verdad O sea, me gustaría decirte que estaba muy bueno Pero la verdad es que no lo había visto Y me estoy quedando un poco decepcionado eh, por ser, Está bien A ver, vamos a aclarar las cosas No tenían por qué darte un tanque de premio La verdad pero si van a dar un tanque, estaría piola que esté más o menos jugable. Más o menos bueno. Pero no sé. Es muy normalita. La verdad es que lo veo bastante, bastante normalito, ¿no? Es monotiro, no tiene nada. O sea... Ehm... Ah, no, pará. No, no, no, no, no. ¿Qué estoy diciendo? No, es autocargador, papá. Es autocargador. Mirá, lo, no, no lo había visto esto. Ok. Dispersión 0.43, ahí ya me la bajaste de vuelta. Tiempo de apuntamiento 2 segundos está perfecto. Dispersión 0.43, que... Es que... Es un montón. Eh, es un kb 2 prácticamente. Eh, munición trae... 30 municiones, tan, tan poquito. Bueno, está bien, son... Igual son varias salvas, pero... Tiempo de carga completo 34 segundos. ¿Y cuánto trae? 5 proyectiles en el cargador. Eh, 5 proyectiles en el cargador. A ver, para déjame sacar la cuenta... Son 320 que pega, dijimos, ¿no? Eh, sí, 320 por 5. Son 1600 que está pegando un cargador completo. Y no sé, bro. Te digo que no sé. O sea, no está mal el daño. El tiempo de carga es 34. Eh, proyectiles en el calor, 5. El tema es que, ojo, porque va a haber incluso... Bueno, ya algún tier 9 ya directamente no te lo llevas. Si se te lanza, te, sos pollo. Porque no, no... De un cargador, por lo menos, si estás un poco tocado de vida, si te metieron un tiro y tenés, no sé, 700, la mitad de la vida, eh, es probable que te mate él antes que... No, es probable, no. Te va a matar él antes que vos, eh, Que vos a él, seguro. Eh, porque de los 5 tiros, tirando 250, penetrando 250 con la PCR, Eh ya los tires 9 incluso ya te, te va a costar bastante. Pero, a ver, no está mal en el sentido que tenés 5 tiros. Tiempo de carga entre disparos, 4 segundos, bro. Mm, bueno. Eh, así, a boca de urna, por decirlo así. Eh, en principio... No me parece la... La, la octava maravilla del mundo Ni muchísimo menos Te diría que me parece un tanque bastante Normalito, tirando a medio pelo Tirando a medio malardo eh, Tener poca penetración El daño es estándar, está bien, el daño no pasa nada Es que te están diciendo Tener que tirar PCR, boludo, si no estás Salvo que salga con tier 7 Pero si algunos tier 7 tienen hasta 200 De frontal, un Tiger Porsche tiene 200, o sea, no le vas a entrar Y menos disparando a distancia eh, 30 municiones, tiempo de recarga comete 24 y 4 segundos. O sea, es mucho el tiempo. Bro, debe tener un DPM espantoso. Debe tener un DPM horrible, chabón, porque cada 4 segundos, cada disparo es un montón. Es una eternidad. Ya me parecía, me parecía largo. Creo que era el 50-100, el autocargador francés que disparaba. Creo que era cada 2.4 2.6. Bueno, no me acuerdo. O sea, mucho no lo uso. Pero me parecía largo a veces cuando estás ahí y tal. Que ¿Querés que cargue? <risa> eh... Pero sí, vas a disparar 5 por... Mirá, vos pensás esto. ¿Disparas los 5 tiros cada 4 segundos. Son 5 por 4, 20 segundos. Más 34 de después son 54 eh, segundos. Un minuto que vas a estar eh, disparando entre disparar y cargar. Nuevamente, es mucho, bro. En un minuto te volaron. Te, te, te volatilizaron. Es así. Pero bueno amigos, hasta acá eh, el video de hoy, espero que les haya entretenido, que les haya gustado, que les haya servido, que les haya informado y todo lo que ustedes quieran. Así que bueno chicos, ya saben, me dejan en los comentarios si les parece lindo el evento, si les parece una reverenda cagada, o les parece que está muy muy bueno, o les parece que está muy muy malo. Si van a jugar si no van a jugar, lo que quieran me lo dejan en los comentarios que lo voy a estar respondiendo seguramente lo antes eh, posible. Les mando un besito gigante, cuídense y nos veremos en el próximo video. Besos. <Permain> 有種